Os damos la bienvenida al Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento de EASO Politécnico A. En este ciclo aprenderás a diseñar, fabricar e instalar mobiliario y elementos de carpintería. También aprenderás a realizar proyectos de interiorismo para viviendas, oficinas y espacios similares. Utilizamos un método de aprendizaje colaborativo basado en retos, centrado en el alumnado que adquirirá no solo competencias técnicas, sino también competencias transversales. Te prepararemos en el manejo de las competencias necesarias para trabajar en empresas innovadoras que utilicen tecnologías punteras, además de formarte en los software informáticos más actuales. Lo que he aprendido en el ciclo me ha valido mucho para hacer las prácticas y gracias a ello he podido empezar a trabajar aquí. En EASO Politécnico A damos una gran importancia a la estrecha relación con las empresas donde realizarás las prácticas y también tendrás la oportunidad de participar en el programa de formación dual o Erasmus+. En este ciclo he tenido la experiencia de hacer eh, la formación dual y ha sido una muy buena experiencia. Además de acercarnos al mundo laboral, hemos conseguido un puesto de trabajo. Si te gusta el diseño, la decoración y la fabricación de productos de madera, y además tienes ideas e ilusión para desarrollarlos, esta es tu mejor opción.